El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte, en San Francisco de Macorís, continuará este viernes el conocimiento del recurso de apelación contra la sentencia en el caso de asesinato de Emily Peguero. Luis Sulpicio Almonó Núñez suspendió la audiencia luego de escuchar las exposiciones de los abogados de la parte querellante, así como el Ministerio Público y los defensores de los imputados. La Procuradora Fiscal Titular del Distrito Judicial, Duarte Smiley Yamel Rodríguez, al ser cuestionada, manifestó. Bien, recuerden que inició el viernes pasado. Pues el viernes pasado se le dio apertura, escuchando lo que fueron los recursos de apelación <coughs> presentados por el Ministerio Público, así como la parte creyente, en el cual además se realizó la dinámica de la contestación por parte de la defensa de los referidos recursos. En el día de ayer,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 del recurso de apelación con respecto a la imputada Marlene Martínez. Las partes involucradas en el proceso buscan variar las penas de la sentencia 136 del 7 de noviembre del año 2018, donde se le impuso 30 años de prisión a Marlon Martínez por la muerte de su novia y 5 años de reclusión a su madre Marlin por tratar de ocultar cadáver de la joven. En tanto que el Ministerio Público pretende el aumento de la pena a Marlin Martínez por complicidad y asesinato. Será este próximo viernes cuando continúe el recurso de apelación en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial en San Francisco de Macorís. Para NTN reportó Joan Paulino.